Con nosotros en este momento un trabajador incansable y no porque esté aquí a mi lado un amigo eh, que ha demostrado durante el año 2022 que es un funcionario que funciona y debo aprovechar la ocasión para reconocer su arduo trabajo, hablamos de Ramón Díaz de la Comisión Presidencial de Desarrollo, está con nosotros en este momento, bienvenido Ramón Gracias, eh, un placer estar contigo y a tu disposición, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación y nada, estamos a tu disposición, reiter Vamos a evaluar el año 2022 en lo que tiene que ver con la, el desarrollo de los sectores de San Francisco de Macorís. Mira, este fue un año eh, eminentemente de, de eficiencia, un año donde el gobierno de Luis Abinader eh, conectó de una manera transparente eh, en lo que respecta a las políticas sociales eh, con todos los sectores eh, de la vida nacional sobre todo instituciones por ejemplo eh, sindical eh, instituciones sociales eh, instituciones deportivas instituciones culturales eh, nosotros estuvimos eh, conectando con iglesia eh, en los diferentes barrios eh, de la república dominicana eh, llegando con acciones eh, de políticas institucionales, eh, tanto de carácter eh, de infraestructuras como también ayudas eh, directas a, a poblaciones de rango en, en pobreza extrema. Eh, hemos estado trabajando eh, arduamente y gracias a este gran esfuerzo, yo no digo que sea solo de la Comisión Presidencial de Desarrollo, sino de la totalidad del gobierno, porque nosotros somos una, una partícula, bueno, el eh, conjunto de acciones del gobierno que han estado dirigidas, por ejemplo, en esta provincia por doña Xiomara Cortés, eh, también eh, el presidente de, del PRM y director general del INDRI, Olmedo Cava, igual que el senador, que ah, se ha convertido en un trabajador social, un hombre con una actitud eh, y y transparencia y un hombre horizontal que está conectado con lo de abajo, con lo del medio y con lo de arriba. Nosotros entonces, en ese camino, hemos concluido con un año de paz, un año de paz laboral que para esta región, desde el punto de vista de su fortaleza y dinámica económica, eh, estimamos que ha sido un gran aporte en ese sentido, porque tanto San Francisco como los demás eh, lo de territorios de la provincia y la región, Estuvieron el, el año entero trabajando sin descanso Y no hubo ningún tipo de paralización Todo por el contrario Queremos destacar que nosotros Sin tener que llegar a ningún tipo de, de alteración del orden En función de cualquier llamado eh, con, eh, contestatario Que eso es posible y es normal Porque eso está dentro de la constitución El derecho a protesta Pero gracias a Dios y a un gobierno democrático y un gobierno que está usando el presupuesto nacional sobre la base de la honestidad, de la transparencia, pues se ha reinvertido eh, los cuartos de los, de los impuestos y prácticamente en el país completo eh, ha estado eh, trabajando en paz, en una dinámica, por ejemplo, económica, donde todo el mundo conoce que aquí, eh, cuando Luis Abinader toma el gobierno, hay una crisis de salud que fue inmediatamente enfrentada con una decisión científica conectada a un protocolo de salud que se ha superado el COVID, que el turismo estuvo eh, en el suelo, el mundo estuvo trancado, la República Dominicana laboral y económicamente estuvo en el piso y ya gracias a Dios tenemos un país eh, con las estadísticas de mayor trascendencia en lo económico, en lo social, en lo político, en fin, hay una perspectiva de un año que concluye para nosotros continuar mejorando, continuar avanzando sobre la base del bienestar y el desarrollo de toda la población de la República Dominicana. Y quiero decir que un punto importante que hay que destacar es la honestidad, que la gente cree que eso es un, un ejercicio de delirio. No, no. Eh, en los gobiernos anteriores el presupuesto fue mal administrado y en este gobierno el, el dinero del presupuesto nacional... Ha sido invertido sobre la base de las necesidades, de las prioridades y aquellos o aquellas que han cometido errores desde el punto de vista del procedimiento o de la actitud, de, de la ambición propia que caracteriza a los seres humanos, el gobierno ha actuado de una manera formidable, de una manera inmediata y por eso tenemos un gobierno que el pueblo lo ha bautizado como el más honesto en la historia nacional de la República Dominicana. Agradecemos a Ramón Díaz y reiteramos la felicitación por ese arduo trabajo que realiza en todo San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte. Nosotros continuamos con ustedes. Y quiero decirte al final que no hablamos en lo particular de la acción eh, institucional practicada por nuestra eh, oficina, que hemos revolucionado, que hemos conectado con agresividad, con amor, con patriotismo, y con esa voluntad de servicio que caracteriza las acciones institucionales de políticas sociales del presidente constitucional Luis Abinader Corona, lo hemos interpretado de una manera acrisolada en la intención de estar con los sectores de mayor pobreza de la sociedad dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Feliz año nuevo para usted, Ramón. Igual, igual. Bendiciones en el 2023, que ya casi inicia.